Ah, entonces me quedo con cambio que a toda esta Pedro no sabe. Ajá. Él está ganando. Y yo le dije: O sea, que cuando Pedro se entere, ustedes van a tener que hacer los Y me dijo: Bueno, chacharito, que estaba dispuesto a lo que sea, ya con una disciplina segura. José. Yo dije una disciplina segura, porque cuando él dice que no, él no, mm. y no hay quien le pasa por encima. Yo le yo yo, yo dije, como yo sé que esto se lo va a decir a él como telegrama, mm. pues yo tenía que desahogarme. Le dije, yo te voy a decir algo. Yo llevé a yo llevé a y le dije a decir, siempre cuando Wilmary lo que tenía eran dos años. Wilmary cumple este mes 18 años. Él lleva 16 meses, 16 años, que si nos coge nos tumba la cabeza. Yo le dije, nosotros a él no le hicimos nada. Me dijo, no, yo no sé qué pasó, Oye, si yo sé lo que pasó. No, pues es que... De que él estaba canso, de que venía y humillaba a todo el mundo de tal altar de la iglesia y nadie se atrevía a decirle de nada, como nosotros lo llevamos al concilio, esa fue la bofeta más grande que le pueda haber dado cualquiera. Claro. como nosotros fuimos al concilio, lo llamaron a él, él estaba como el rabo entre las patas. Y dijo, ah, ¿se pueden quedar conmigo? Porque a mí no me interesa que me recen para atrás. Y si yo le digo, de la iglesia, usted no puede votar a nadie. Pero, como usted no sabe recibir a las personas que vienen a ayudar, ellos se quedan conmigo. Yo dije, eso fue lo que pasó, porque si acaso te contaron lo que no era. Y la que digo, no, no, entonces que cuando él se tranca, y yo le dije, a mí no me importó que fuera el pastor. Él quería acusarnos a nosotros de algo que alguien había dicho, porque como siempre estaba acostumbrado a que le estén llevando bochinches pues lamentablemente, como no era con nosotros, no iba a correr en una disciplina porque a él le dio la gana. Pues no, mira, que mandamos la pues a la boca, pues ya gracias, ¿sí? A ver, me dijo, no, no, es verdad, pero pues no, yo le dije, hasta el sol de llevar 16 años y le está esperando que le pida perdón, perdón, ¿por qué? porque él hizo la cosa mal y estaba acusando a la gente como, que aquel dijo, que el otro dijo, yo le dije, y no fuimos nosotros, después de nosotros que volviste como con marita con, con Marisa y todo el mundo, yo le dije, qué? yo le dije, yo le dije, tú me perdona, pero eso creo es que es el hecho de la película ahí. le dije, él está bien mal en estas cosas. Yo yo, yo vine en el estado, que o sea, como una hora allí. Hablaba con ella en Belén. Yo le dije, todo el mundo en su casa hizo las cosas mal. Aquí quién le puso en disciplina. A nadie le aplaudió todas las pocas vergüenzas que hizo. Las lo que con los pesas A todo el mundo le aplaudió las pocas vergüenza, entonces pues todos los hermanos de Libia todos ponían en disciplina, todos eran pecadores, menos los de su casa. O sea, la se fue con un claro. no, ella todo hicieron las cosas mal a uno de mí que se casó y a los siete meses parió, eso fue el escándalo más grande que yo tuve que ir a la iglesia y entonces fue, ah, que me están acusando que se y a mí no me lo dijo nadie, lo presido de ellos que sí, donde, por que se me y es que te que me acabó pasando el tiempo, me ¿Eh, yo no tengo que ver con eso, yo no estoy en tu iglesia ah. tampoco me interesa pero ella estaba calmadita también dije, Ay, lamentablemente él está mal. Lo que pasa es que la pastora no le puede acusar de niña nada, porque no hay nadie que vaya a decir, mira, pero hizo esto y esto y esto. Porque a Morita le acusó de pillas. A mí me acusan de pillo a los otros comentarios. Pero a mí me acusa una persona que no cree que con dinero. Si no hay que murió bien, que le acusó que ni un corteo de ella. No, a joder, no, a, de sí. a, los, a los 90 años. No, años? años. Ah, mamita, eso es lo más que ella le doy no sí, yo. Que lo que le dijo que ella no podía dar en esto porque ella era este, una mujer me la me La mejor de ella. Y yo le dije, pues yo le dije, eso, eso tú solo permitiste porque tú te escuchaste. Porque tú pudiste ir al, al corcillo y le digo esto y esto y esto. Pero todo el mundo le cogió miedo. Uh -huh. Le dije, yo no. Yo le dije, por eso es donde, cuando el PAP, va, nosotros vamos por la entrada. Y el PAP, él se pone todos muertos. Tito suave en las muertes y él se jaltó todos muertos para toda la guagua. Y yo le dije, yo le dije, si sí, La nueva porque... blanca La entregó, ¿verdad? La vendió. La larga, La larga La vendió. La, la, el... no, la, no. la vendió. La La vendió. La que chocaron. La vendió. La chocaron La vendió. La vendió. La La La vendió. La y La La La por un jorador, la morina, que ella no debería de ese Pedro, venga casa ser Pedro. Massimilia, que siempre estaba Massimina. peleando con Pedro, que, este, que siempre iba al, al tribunal. Pues en vez de darle este freno a la guagua porque estaba andando para atrás, yo a gasolina, yo allá abajo, en la boca de Pedro, ya. y el barato un lado completo de esa guagua. A y ellos fueron al concilio porque Pedro le pidió porque es 7 que o lo había para El consigo con Juan, mira, Jesús. Y ellos pidieron donde vi. Mira, plata y eso empezó es lo que cogen 80 pesos de seguro social. Y yo fui y venía a la pastora, mira, de paso, ah, ellos se cayeron allá, a golpeado y ellos lo hacían, eran grabando, con un celular grabando, los dos pies, Sí, es como si normal. hubiesen hecho por... Y no, no hay nada que habla con la pastora, que, porque lo que el, el seguro va a dar antes no, entonces, de Y yo fui, venía a la pastora, y a la pastora está pasando de aquí. Este, dile a ellos que venían acá, ah, yo fueron a la oficina de la iglesia, fue Tito, Molina y Laura fueron allá. Y yo le dice a ir, ellos, fueron allá y la pastora dijo, eh, me traen los 3 mil pesos para de dar seguro. Y yo voy a llamar a Pedro. Llamaron a Pedro que le llevaron a la, a la iglesia, que ellos me no iban a llegar. Esa fue la pesca, que, que yo les diablo a Pedro. Entonces, ¿pasó mil? ¿pasó mil, para sabía yo. O sea, ellos se la arreglaron por, por los 3 mil pesos que de esto y, y no, se, no se quedaron con un vellón. No. O sea, entonces, ellos no querían 4 mil pesos más por encima para ellos. Entonces, el coraje de ellos fue que quien los llevó para que fueran a la iglesia fuimos nosotros también. Yo le dije, no, yo le dije, si están mal, están mal, y yo no les voy a aplaudir. Ok, ¿qué le dice a todo el mundo? Ah, que somos unos malagradecidos, porque cuando yo viste la enfermo. Lidia sabía, sí, ok, sí, sí. Ya, que ella me lo la presa, tú, pero no por eso tú vienes a humillar a una persona, porque tú le hiciste un favor. No, si tú amas, estás mal, estás mal. Llegar, Llegará a esto muchas cosas mal. Todo el mundo dice, ah, porque yo me enteré también de la misma de Ariel, todo el mundo era, pero me acá, pero como, tu abuelo, es tu pai. Le preguntaron a la maestra, cómo es que el abuelo tiene un de esta nena que es que Me imagino que ¿sí? la nena se llama Rivera Rivera. Saben no, que no, no. y el, el de Pedro. Ajá, la nena no es la de Rivera. Ajá, le voy a ahora ella no lo ve cuando la nena es chiquita. Cuando la ah, nena no, no, no. tiene como, como 13, 15 años. Eso tiene que verle ya cambiar el apellido de nuevo, yo creo. Tiene que tener chavo, porque con eso sin chavo no se hace. Es? Con los que le robó, ni Con los que le robó, y Ah, bueno, también, yo le dije, yo dijera eso muchas cosas mal. Yo le dije, porque una cosa es que él no se llevara con Abraham, y otra cosa es que esa nena fuera de Abraham, o quien esa nena tenía derecho a que se le hiciera una crueldad. Y él lo que hizo fue formar un show y ir a casa a los guardias y todo eso, yo le dije, está mal. No, porque la excusa que Ariela usó en el, en el tribunal, era que Ariela no sabía de quién era. Hijo, yo sé que sabía, lo que pasa es que ella fue al tribunal y Pueblo como como... Eh, Inver le dijo que dijera que no sabía de quién era, así que obviamente la jueza la fui a hacer, ¿no? Pero había contado con tierra que no sabía de quién era. Por eso mismo. Yo Entonces, si ella cabía dice cabía. que no sabe de quién es, pues obviamente el juez no lo puede decir. Es de la prueba punta. No, no, no, no, Cuando ella vino con ese abuelito, no. está bien que nosotros vivimos a esa gente a muerte. Pero si fue él, pues que se va a mi trabajo y que traba la mantenga ¿qué podía hacer? A él le dije, no. Que él ha hecho muchas cosas bien malas. No, en la y no Que lo único bien que ha hecho es que la iglesia, que a lo mejor no que fuera de Madrid, que a Madrid estaba por ahí, que le encuadre Manda. Pero tampoco la hizo el solo bien Porque todo el mundo ya aportó para hacer silencio Si no estamos en El caso es que Raquel tiene que A también Y yo le dije, ¿sabes qué? Pues si el nene de Raquel cuando vino aquí la otra vez Que dijo que si Pedro lo cogía aquí Me iba a regañar Pues si me lo dijo Raquel hoy ¿Qué? Por eso era el nombre de Raquel hoy en mi amor ¿Y te dijo de cuando vino aquí hoy la otra no, vez? no ¿Pero llega a saber esto? No ¿Por qué? Se sigue de... patrocinando las pocas vergüenza de que en casa la familia y buena somos unos demonios odio, o ustedes pararse en su posición, ya porque peores cosas en esto de ella que nosotros hemos hecho nada. Pero el único que no debe ser las reglas ahí es José. entonces está ahí al, al pie de la letra, como lo dice. Sí, pero es que Raquel la que me dio mucho, José dijo que si me le decía algo no y la que ¿verdad? No, me dijo Raquel Nada, no, está revelando yo le dije ¿Te revelo? yo le dije yo una cosa en casa yo le dije en casa de, de, de la familia nosotros nadie ha tenido que decir nada nada la yo le dije que me digan y que acusan a alguien de que claro o Sammy tuvo una vez loco ¿eh? pero Sammy o se arregló, Sammy no estuvo cogiendo mujeres por ahí como hicieron su ciudad ¿eh? estaban pues con hombres casados y todo eso? Yo dije, pues, quizá a no estaba en la iglesia. Ellas hicieron pero las cosas dos. mal estando dentro. Las de la dos que tuvieron hijos estando fuera de la iglesia fue Nilka y fue... Nilka estaba dentro de la iglesia porque ella tocó... Pues eso te estoy diciendo, que Nilka estuvo con... Que creo que fue el vecino de Ardó. El que, el que estaba preso. El, el que estaba con, con el gigante. que Estaba preso. Sí, que pero ese que... no es el papá de mí. Ah. Supuestamente es un hombre casado. No, Lisbeth recogida. Lisbeth recogida. Ajá. Y ahí, ¿Tú el tú no? ahí hay el único que me hace. Ahí es el único que yo hace. Que no puedes decir es Javier. Javier no puede decir nada. Javier y Lisbeth están recogidas. Lo juro. Las otras que se... ¿Sabes cuántas disciplinas yo me cogí para esta muchacha? Montones. Y por tu ponernadista también que te di la cuenta. me dice también se Sí, pero Marisa era porque se pasaba con Erika. Digo, sí, las dos tenían compañía, pero estaban trabajando después era más Sí, tarde. no. Y, y siempre las dos ya las veía igual. Obviamente sí. Erika era ¿no? no. Marisa está ahora más gorda. Más gorda que Erika. Sí. Ya no viene a casa Juanita y ya no puede venir a escalera. Está. Bueno, sí. no siempre cuando yo soy una enfermedad. Un Tito vio hoy que estaban echando caso en mi empayamón?